Y yo, oh shit, ¿dónde está mi micrófono? Hola, ¿qué tal? Comunidad suculenta del YouTube. Eh, estamos aquí con un nuevo gameplay eh, de, del Resident Evil 4 con mods. Y quiero ver qué hay. Y hasta el es del poder Ajal Trunks May Papu Bellito Jiren Quiero ser Jiren esto es una bella pieza ¿No? porque tiene voces ahí tantos motos han arreinado A ver quiero ver qué hay aquí según yo hay un enemigo digno o Oh shit... Está tardando... o está... Oh sí, soy Jiren, ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Tienen... Ah... Tienen... ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Qué, qué fuerte está Jiren, ¡Ay! A ver, agarramos, vale... ¡Oh, genial calamardos! Ahora vamos a acomodar... ¿Por qué mi Jiren no habla japonés? ¿Es una ¿Por... por qué Shiki está hablando? ¡Muere! ¡Ahí explota! ¡Adiós! ¡Corre Jiren! ¡Corre! Tengo que ganar el torneo del poder A ah, ver la granada! ¡Ajales! Ah, Le arrancamos la cabeza ¡No! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Creo que tendré que usar un calamardo. Corre. ¡Oy! ¿Qué sí, sí, sí. uh, es lo? corre, corre, corre, corre, corre, nadie corre, corre, me, me vio, nadie me vio Ah, ah corro, creo que creo que corro, corro, corro, corro, corro, corro, Ah, ah. corro, corro, tenemos que huir, porque si no nos van a matar. Aventamos a Calamardo. Alto Calamardo grosero. Alto las. Esperen con el palo. Esto es una bella pieza de arte. Esperen, yo quiero al guerrero legendario. A ver. No. Aquí estamos. Una bella pieza de arte. Corre, Chiren. Huye, uh, Chiren. Ah. Oh. Yo, yo me subo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Me Me ¡Oh! Quiero encontrar al guerrero legendario. Por el problema va a ser si voy a sobrevivir. Los venezolanos quieren vender sus arepas que no son tan ricas como mi tamar. Esto es una bella pieza Ok. ¡Hasta la próxima! Vale que sí se... son resistentes Como ni este cerro Voy a perder Jiren va a perder Tengo que encontrar la medicina aquí una pieza de arte como perro quince. Ah, ah. digo que el otro ya no tiene que tardar en salir ah. corre Jiren ¡Alto Giren es muy fuerte! Eh, ¡Genial! Me dieron un calamardo ¿Estás en algo? Parece. Todo me cuesta, gato Vamos Jiren Y con la musiquita de fondo, ¿no? No, mira, que hay un, un strike. Ah. Stryke la base, pero elegiste la muerte ver, ¿por qué no sale? ¿Sí? Pero yo siempre digo me encantan los que pagan sus. A ver, vamos a curarnos. Esto es una bella pieza de arte. Esto es una bella pieza. Con voz de Jake de fondo. ¡Esto es una bella pieza de arte! ¡Tobio! me no sé qué es legible. que Está moviendo. Viene para acá. Oh no. Ay, ahí viene el bronze. Me, me, me da miedo. No, me, me da miedo. Esto es una bella pieza de arte. Oh. Zoom. Me LO VOY A coger. Quiere pelear contra Jiren El Invencible esa armas para pelear No, ahí viene No, que mis balas no le hacen nada Yo digo que es tiempo de que vaya corriendo Este tipo está loco No llamaba a Broly. Esto es una bella que es un No, ya no llevo. No, deja que ¿por porque corre. Pelón. Ay, mira, no se dejó. Corre. Corre. Ay, no me bajo. Ahí está. De arma, esto es Allá, ay, ay, ay, este, no. ay, Esto es una bella pieza de artes Descargamos ¿Qué es eso? Ah Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Esto es una bella pieza de arte Ah, un reloj si no me matan antes no, no, no, no me tienen que matar Ah Enjado sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, eh Broly Ja ja ja Broly lerdo Se va a acabar la misión Fin Uy bueno, con la... Con la imagen del en aquí Rango 3 estrellas entonces no conseguí 29 puntuación. Uh, Entonces la cambié. O no. Estaba en 20. 20 mil. Mai. Uh, la my no tiene por qué estar aquí. Bueno. is it?